No me puedo bajar, no, ah, ah. yo no tráfico con Molly, no, no, no, ahora solo tomo Molly, no, uh, uh. Yo no tráfico con Molly, yo no me busco la poli, yo no puedo bajar, me subí a la cima, se me subió encima. Me pilla que Molly le vaya a comprar, sabe que tengo la no das Dejo de seguir la poli. Ella me pide otro molly Siempre el amor para mi homie. NBA leyenda como Kobe. Me ve y corre como Sonic. Top, no, top, no, todo el la money. Mo, mo, So, so sorry. So, so, no pain, no, no. Tengo hay hielo en el cuello. Tengo mis pies a los mejores camellos. Negro todo lo hago y encima con respeto. Me, me ven en el parís, saben que estoy repuesto. Eso porque me viste romper. Mi ring ring suena como un tono. Tener cuidado, no me controlo. Tener cuidado, que valgo oro. Se toma un cuarto y no quiere parar. Yeah, yeah. El estilo que tengo no para churrear. Yeah, yeah. Botea mi oro, botea de acá. Yeah, yeah. Vos sabes que no me falta para delirar. Ya la plata la deliro, en la movie no hay Y solo la meta la miro y me pego un par de giros. Y se escucha un par de tiros, seguro son mis homies que está subiendo a niveles. Puedo que se te congeles porque eso que no puede estar buscando. Mi sencia, mi power, mi key. Abajo en mi cama, los key. No. Me dice que me conoce, pero encima en la cima nunca los vi. No, ah. guaya, guaya y no para. No, para, no, para, no, para. Se enamoró. Nunca parás, Molly No puedo bajar, me subió la Molly No puedo dejar que me maten, sorry Ya lo mato primero, nena, no me desespero Porque estoy paro, pero estoy tomando Molly, Molly, Molly No puedo bajar, me subió la Molly No puedo dejar que me maten, a sorry Molly, Molly, Molly